8 de marzo de 1857 las mujeres de la industria textil organizaron una huelga por sus salarios que querían que fueran más justos y, y condiciones de trabajo más humanas. Se conmemora el fallecimiento de 150 mujeres que quedaron atrapadas en un incendio. Y dos años más tarde es decir, en 1859, crean en Nueva York el primer sindicato de mujeres trabajadoras. Un día para visibilizar eh, la lucha feminista que venimos llevando adelante diariamente, es un trabajo que se hace todos los días, no es simplemente el 8 de marzo. Eh, es un día más que para celebrar, considero que es más para conmemorar a compañeras que hoy ya no están, mujeres que ya no están, pero por las que seguimos exigiendo se haga justicia. Es para reconocimiento y para homenaje de todas las mujeres luchadoras que han conquistado y ampliado nuestros derechos. Pero eh, también el Día Internacional de la Mujer es un momento de reflexión. Con la Declaración de los Derechos Humanos. Eh, se incluye eh, a las mujeres y a los hombres en un pie de igualdad. Pero qué difícil es hacer, eh, hacer respetar ese lugar. Eh, somos todos iguales, eh, hombres, mujeres, gordos, flacos, altos, bajos. Pero ¿cómo nos hacemos respetar? Entonces para mí ese cambio es desde el interior. Nadie es tratado con inferioridad si no le damos ese, ese pie, ese lugar para que otro nos trate así para lograr una igualdad eh, en los derechos eh, con los hombres y no solamente los derechos, sino también una igualdad de oportunidades y de trato, ¿no es cierto? Significa un camino, un camino que hemos recorrido bastante en los últimos 100, 110 años pero que todavía falta mucho por recorrer, mucho para llegar a la meta. Nuestro colectivo femenino, eh, generacional, es el que irrumpió con esfuerzo, con tolerancia, con inclusión, sin discriminar, pero no hemos cedido en ninguno de los espacios que nos correspondían. Siempre merecería una reflexión sobre el avance en el terreno legislativo que hemos venido eh, teniendo estos últimos años para lograr eh, romper esa desigualdad en el que viene de años entre los hombres y las mujeres. Y Creo que es un día para seguir reivindicando derechos y seguir exigiendo condiciones de igualdad para todos y todas. Falta mucho todavía a nosotros también los argentinos, nos faltan las argentinas conseguir y los argentinos reconocer los derechos de, de las mujeres. Ha sido difícil, nada nos fue regalado pero acá seguimos adelante. Y bueno, y en particular aprovechar este momento para hacer eh, un, eh, un recuerdo o un homenaje a una gran notaria como Elina Carreiras, que en estos días nos ha dejado y que fue una luchadora eh, sérrima y una gran persona. Elina, bueno, fue una dirigente eh, ejemplar, no creo que supo hacerse camino sobre todo en los primeros años, no estoy hablando de estos últimos, los primeros años donde eran profesiones lideradas por, hombre, eh, por hombres, donde hacerse lugar en una dirigencia no era fácil. Creo que su convicción, su esfuerzo, su constricción al trabajo, su valentía, eh, hicieron que ella fuera, logrando hacerse camino, fue una dirigente excepcional, la casa... Pierden. el notariado de la provincia ha perdido eh, mucho con, con su partida eh, no solamente el colegio central sino la provincia no, no, no nos olvidemos que ella estuvo representando eh, al colegio en FEPUBA que fue reconocida a nivel provincial por el congreso de la provincia como mujer destacada para mí Elina Carrera además de una amiga y que nos conocíamos de muchos, muchos años, era una mujer empoderada. Pero lo que más me queda de Lina es esa resiliencia, ¿no? Ese, ese batallar eh, contra todo, ¿no? Contra las adversidades y contra eh, lo profesional y lo personal y sobreponerse y seguir siempre adelante. Trabajó en silencio, digamos. Eh, nunca hizo alarde de su posición a pesar de la inteligencia que tenía a pesar de, de, ya te digo, de su energía, su valentía, su esfuerzo era una trabajadora y luchadora nata, ¿no? haber este, ido soslayando vallas que le ponía la vida sin embargo, en silencio, en, en, en su convicción logró ir las.